¿Me va a servir de algo conocer los chakras? Hola de nuevo amigos Vamos a empezar esta segunda tanda de respuestas a las preguntas que me estáis formulando, empezando por intentar aclarar para qué sirven algunas de estas cosas de las que estamos hablando precisamente. La primera de las preguntas que me acabáis de hacer no hace mucho es ¿De qué me va a servir conocer algo sobre los chakras? Bien, voy a intentar responderlo de una manera muy corta, como irán habiendo otros uh, vídeos donde iremos respondiendo a, a ampliaciones de esta pregunta, pues lo veréis más claro más adelante. Pero de entrada, lo que os puedo decir es que mientras sea una teoría, como todo, si es simplemente una teoría, no sirve de nada. Por lo tanto, saber que existen unos chakras que hacen tal o cual cosa sin saber cómo los tengo yo, o cómo puedo saber cómo están, por poner un ejemplo, o además, de qué manera puedo solucionar los problemas que ello representa, sería una teoría inútil, absurda, bonita, pero que no sirve de nada. Y como ya he dicho más de una vez y lo voy a seguir repitiendo, soy una persona muy pragmática y solo uso lo que creo que es útil o lo que me sirve, tanto para mí como para otras personas, asesorándolas. Entonces, partiendo de esa base, los chakras, conocer los chakras nos va a servir precisamente para conocer cómo tenemos nuestras energías Uh, tal como se manifiestan en nuestro cuerpo. En otro apartado, en otro vídeo ya he explicado qué son los chakras, pues bueno, saber cómo están estos chakras dentro de nuestro cuerpo, nuestro cuerpo energético, evidentemente, nos puede servir para saber dónde tenemos los defectos, digamos, principales, tanto físicos como psicológicos, y a partir de ahí, cómo poderlos solucionar. Por lo tanto, nos va a servir de mucho. En el camino del crecimiento personal, para mejorar... Uh, Problemas que tenemos en nuestra interacción con el mundo, con los demás, eh, con nosotros mismos por falta de autoestima, etcétera, Y a nivel incluso de salud, saber cómo tenemos los chakras también nos puede evitar que caigamos en algunos de los problemas o digamos disfunciones físicas. Eh, si tenemos algún problema en el estómago, en los eh, intestinos, en el corazón, los pulmones, da igual. Los chakras también nos indican la probabilidad de que esa zona eh, esté afectada y por lo tanto tenga algún problema. No sé si queda suficientemente claro, insisto en que lo iremos a, hablando a lo largo de más entregas de esta serie de gotas de sabiduría, pero uh, los chakras nos son muy útiles si podemos saber cómo los tenemos. Y el saber cómo los tenemos forma parte de una siguiente gota. Hasta ahora. <risa>